Hola Felipe. Hola Karen, cómo estás? Bien bien, ¿y tú? Bien, estoy acá encantado nuevamente de acompañarlos para hablar de algo tan interesante como lo que tenemos hoy, ¿no? Tremenda sorpresa Karen. Sí, súper, yo también súper emocionada otra vez eh, de la mano, ¿no? De nuestro super invitado que tenemos Total. para hablar de procesadores. Total, y procesadores con algo que realmente a todo el mundo le interesa y que seguramente después de este live va a ser la vara para que todo el mundo sepa qué tan bueno puede llegar a ser un smartphone, ¿no? Porque ya nos contará el invitado, pero como dicen por ahí, si funciona para esto, el smartphone va a funcionar para todo. Sí, justo, o sea que, que tenemos una sesión súper divertida hoy, ya estamos Total. conectando a Ricardo. Ricardo y además, Karen, veo mucha gente conectándose. Me gustaría saber desde dónde nos están viendo y qué preguntas van a tener sobre este tema. Porque realmente hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? O sea, lo, lo vimos en el live anterior que casi no lo podemos terminar porque había mucho tema. Yo creería que hoy va a ser un poco más extenso porque es que... Eh, lo, el tema que vamos a tratar afecta mucho a todos los que usan un smartphone para divertirse. Ahí ya les voy dando un poco de pistas. Y es algo que demanda mucho desde la perspectiva del fabricante como Motorola ¿sí? y también de lo que nos va a contar este invitado, porque básicamente el procesador maneja todos los recursos que se usan en este tipo de actividades, ¿no? Sí, yo creo que ya ahí viste una super pista, eh, y bueno, si estamos hablando de procesador, es pues que es lo máximo que se puede hacer con el procesador, ¿no? Eh, lo que más demanda en el procesador, pues muchos ya, ya con esa pista nos hacemos una idea, y si es con diversión, pues yo ya me hago una super idea de qué es. Eh, el, este caso de uso no tiene edad. Grandes, chicos, todo el mundo lo disfruta a su manera, y obviamente haciendo uso de diferentes recursos del smartphone. Porque preparándome para este live me di cuenta que realmente los casos de uso son muy variados, todos los... ¡Wow! Y creo que ya se está uniendo nuestro gran invitado. Ricardo. ¿Qué tal? Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Hola, qué gusto saludarlos aquí. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Lo mismo digo. Y nuevamente vamos a hablar de procesadores y te dejo que lo digas, Ricardo, que nos presentes el plato fuerte porque el gaming es algo que se va a tocar hoy. De juegos, de gaming, de cómo es importante que el corazón, que lo que trae adentro un equipo es lo que te hace que tengas una muy buena experiencia jugando. Y les vamos a hablar de la receta secreta de las características de los procesadores, de lo que hacemos para que tengas una buena experiencia jugando en tu dispositivo móvil. Totalmente, Ricardo. Y hablemos de esa letrica que a todos los usuarios del Moto G60 nos interesa. Y estamos hablando de esa G que acompaña al Snapdragon 732. Cuéntanos un poco más de qué se trata, porque afecta desde la pantalla hasta las entrañas. Correcto, pues mira, la G... El secreto, no es muy gran secreto. La G significa gaming. Cuando un, un procesador de Qualcomm termina con la letra G, es, tiene las optimizaciones pa, especiales para gaming, que son muchísimas. En algunos casos son hasta 50 optimizaciones. Sin, eh, y eh, hablan desde cómo se presentan los píxeles en la pantalla. Cómo se optimizan para que se presenten de manera más rápida para cuando estés jugando, esos gráficos no se atrasen, no tengas esa, ese, ese, ese retraso ahí. Inclusive los paquetes que salen de por la red wifi o por la red celular van a tener prioridad para que entonces la latencia que es muy importante para aquellos de hardcore gaming que tengan esa latencia no, no los, no los sientas para nada sean, van a tener prioridad los paquetes que salen de jugar. También ves que los juegos tienen varias capas, o sea, no es una sola capa, tienes profundidad, la forma en cómo se optimizan estas capas, cómo se van presentando, cómo se, cómo tienen prioridad para presentarse, están hechas gracias a las optimizaciones de gaming. Es como se ganan ese hasta esa etiqueta que tienes, un elite gaming para que tengas esa experiencia más, eh, más, más suave jugando. Inclusive hasta también la mejora del tiempo, esos milisegundos claves que tienes cuando le estás disparando a alguien o le estás pegando a alguien a través del juego, cómo lo está haciendo, es hasta, hasta eso está optimizado en nuestros procesadores. Ricardo, pero ustedes, ¿cómo lo hacen? Porque la vez pasada nos contaban que tienen hasta un estudio, ¿no? Pero Correcto. Algo, algo que me impresiona es que ustedes, cuando hablan del 732G, hablan de gaming, básicamente, true to life gaming, o sea, ¿Esto qué significa? Porque si yo soy un papá y mi hijo me dice, no, yo quiero un Moto G60 que tiene este procesador y que me va a dar gaming como en la vida real, sí casi tipo ordenador, seguramente como padre voy a decir es, es, explíquemelo, barájemelo más despacito. Pues claro, mira, eh, la verdad, un juego es, de hecho, una de las cosas, lo mencionabas hace un rato y lo reitero, si un equipo móvil tiene optimizaciones para juegos, los juegos son de las aplicaciones que más demandan en procesamiento gráfico. Todo lo que tienes que hacer lo hace es muy, es muy demandante la forma de los pixeles, la cantidad de imágenes, la respuesta que tienes que, que presentar, la demanda que tienes hacia los recursos de red. Todo eso es, eh, hay que hacerlo de manera muy, este, demanda mucho procesamiento. Si haces eso bien, tus redes sociales, tu trabajo, tu email, tu correo, tu día a día es papita, sale tranquilo, sale normalito porque ya tienes unas capacidades muy superiores para hacer las cosas. Ahora esto va a presentarte el, el true to live es que sea inmersivo, que lo sientas, que lo vivas, que lo puedas ver, que lo puedas ver en, en, en pantallas, que seas, que tú tengas la ventaja y veas al enemigo primero que los otros que tú es que el, hasta, hasta el sonido envolvente que tengas que no que que estás en un video de, de en multiperson person que eh, que, que escuchas y de repente vas a estás viendo una parte pero el procesamiento hace que que tú puedas sentir o bueno escuchar a la persona como si estuviera a un lado a un lado a tu lado izquierdo a tu lado derecho atrás esos es también un procesamiento que hace que estos juegos sean más vívidos, que te realmente te metas adentro del juego. No nada más lo estés viendo en dos dimensiones, sino que lo, que lo vivas, seas una parte de él. Y todo eso es gracias a la tecnología que hacemos. Ricardo, te tengo un nombre y un apellido que seguramente va a sonar mucho en este live, y es Adreno, y en este caso, 618. ¿Qué es eso de la GPU y por qué es tan importante? que venga acompañada precisamente y metido en ese sistema on Chip? Pues mira, eh, las, eh, lo, las plataformas que hacemos son, vaya, son cuadritos chiquititos, ¿no? Entonces, ellos tienen un procesador que es el como que el cerebro, pero eh, lo podemos hacer como una caja de herramientas, ¿no? Entonces, esta caja de herramientas pasa para jugar, necesitas un, un procesador gráfico que, que sea el que te esté generando estos gráficos, estos colores, estas imágenes, esta interacción. De hecho, la interacción del teléfono cuando lo estás moviendo, cuando lo estás controlando, cómo manejas los sensores para que tú te se hagas adelante, se hagas hacia atrás, si es un, si es uno de, de carreras, o también eh, cómo reaccionan a los controles. Toda esa unificación requiere procesamiento complejo y el gráfico. Nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma en el 732G es, tenemos este procesador gráfico que eh, es poderoso para esto que antes. Imagínate, requerías una tarjeta gráfica en una computadora separada para poderlo hacer. Ahorita viene en este procesador, viene en la plataforma y además viene poderoso para poder correr juegos que, que son grandes, que son pesados y que en algunos casos a veces hasta requerías computo, computadoras más poderosas. Ahora lo tienes en la palma de tu mano. La industria móvil del año pasado, el 50, más del 50 por ciento de sus ingresos vienen de dispositivos móviles y es por eso que nosotros en Qualcomm estamos Conscientes de esto y habilitamos a todos nuestros fabricantes como Motorola para que puedan tener, tomar ventaja de estas, de estas tecnologías, que lo puedan presentar a los usuarios y que los usuarios al final del día jueguen. Y sea una experiencia que sea una experiencia que no, que no te atrases, que no tengas latencia, que los gráficos se presenten cuando se deben de presentar y hasta antes, si es posible. Ricardo, y es impresionante lo que tú dices, o sea, el juego o el gaming móvil está desplazando a las consolas. Y esto es una tendencia que va a seguir. Esos jugadores casuales se han dado cuenta que un smartphone como el Moto G60 o el Moto G200 tienen todo el poder. Es más, me atrevo a decir que son varias veces más potentes que el computador que llegó, llevó al hombre a la luna. Esto se me hace increíble y además no se descargan rápidamente. ¿Cómo logramos tener una pantalla tan grande como la del Moto G60, y una batería también gigante, ¿cómo hacemos para que no, dre no se drene tan rápido? Porque es que la capacidad de juego es bastante. O sea, le estamos dando un palo duro a un, a un smartphone como el Moto G60. Sí, es? pues mira, esto es, esa es la receta secreta de nosotros. Ese es lo que hacemos en Qualcomm durante 30 años. De hecho... Cuando eres móvil, cuando tú eres un dispositivo móvil y estás al, a, a, a, a, a, tú vives de una batería, tienes que hacerlo de manera óptima. Entonces nosotros siempre estamos trabajando en cómo subir la cómo subir la cantidad de procesamiento, las capacidades, cómo elevarlos para los siguientes niveles de gráficos, a los siguientes niveles de procesamiento, a los siguientes niveles de imágenes, de colaboración entre sensores, en, entre los acelerómetros, la temperatura, las cámaras, todo para que funcione de manera armónica. Pero, pero, consumiendo menos energía. Y eso es, ese es, una, ese es un trabajo de ingeniería que hacemos todos los días. Literalmente, como ingenieros a nosotros nos dicen, hazlo, tiene que ser más poderoso, pero a la vez tiene que consumir menos energía. Y entonces ese ese, ese balance son miles de personas, ingenieros, que están trabajando con eso en mente, con esa, con esa peculiaridad en mente. Y como te decía, inclusive tenemos nuestro propio estudio para generar nuestro propio contenido para validar que lo que estamos haciendo va a ser bueno para el usuario y trabajamos con los estudios de los que hacen juegos para que asegurarnos que los juegos corran como deben de correr que sean la mejor experiencia y que los usuarios los disfruten y porque ellos quieren que más usuarios los jueguen entonces si los tienen que juegan bien y si los tienen que están teniendo una buena experiencia la cantidad de usuarios va para arriba Ricardo y acá nos están diciendo que, jue que juegan hasta Call of Duty de lo lindo o sea todos los que están conectados a este live seguramente tienen mucho que decir, pero hay algo que a mí me impresiona y cuando tú dices escalar a pantallas. Cuando hablamos del Moto g 200 estamos escalando no solo a la, a la pantalla del smartphone, sino a una pantalla más grande de un televisor o hasta de un proyector. O sea, eso no es una Correcto. tarea fácil. No, eso, eso, de hecho, por eso lo son de gamas, de las gamas de los flagships, de la gama más alta, los que tienen esa capacidad de conectarte al puerto USB-C y sacarle una pantalla de 50, 60, 100 pulgadas y que se vea a la resolución de 4K y que se vea nítido, eso te da otra experiencia. esto es, es Eso lo verás, compartes y lo ves de otra manera distinta. Ni ahí, ni se te va a olvidar que estás en un dispositivo móvil. Vas a creer que estás jugando en una consola profesional porque esa calidad de video que tiene. Ricardo, y te tengo una palabrita. Una palabrita en el caso de los gamers va a significar la diferencia entre vivir y morir. Y es HDR. Además, ustedes hacen ese escalamiento para que se pueda ver más en, los, en las sombras y en los tonos claros, ¿no? Que no se nos mimetice ahí el competidor, el enemigo, y nos dispare. No, y mira, acuérdate de este número, son mil millones de tonos de colores. ¿Cómo lo haces? Es HDR, es una cantidad de colores que, que no, que, que pocos vamos a alcanzar a tomar esa diferencia, pero eso es una, eso, esa forma de los, de, de, de mostrar las sombras, los reflejos. Eh, los colores que sea que se vean más vívidos para que tú tengas esa experiencia. Todo eso viene, todo eso lo hacemos nosotros y lo trabajamos con los estudios. Les damos las herramientas, les damos nuestros nuestros, nuestras herramientas para que ellos lo vean, lo vivan, lo optimizamos con marcas. Motorola hace un trabajo espectacular con las marcas. También trabaja con los con los estudios para que tengan esta experiencia. Ya se lo prueban con con los equipos, lo lo lo, lo viven. Y entonces ya también pues, lo, esto la experiencia de los usuarios se extiende y van a tener una experiencia de juego. De verdad, esa es, es la ventaja que van a tener los usuarios cuando estén utilizando con un Motorola. Vas a ver. Ricardo, y a mí me impresiona ese número que me dijiste, ¿no? Y ahí Adreno nuevamente entra en escena, ¿no? O sea, millones de colores. Mi esposa dice que yo veo eh, básicamente en 16 colores, que no, que no distingo los tonos. Pero en este caso me impresiona porque realmente al jugar, por así decirlo, en una competencia profesional, esto es algo que se necesita. Si ustedes tienen HDL Fast Blend para precisamente renderizar mejor las sombras, las texturas y demás, ahí se ve una diferencia bastante grande que hace match, hace una pareja, un matrimonio que no se puede dividir precisamente con todo el hardware de Motorola, o sea... Es un paquete completo. Seguramente los papás que están pensando qué comprarle al hijo, no se han dado cuenta de, no he dicho, la maquinota que pueden llegar a adquirir cuando hablamos, por ejemplo, del Moto G200, ¿no? Gráficos, procesamiento, sombras y nuevamente acá tengo Cámaras. Cambiar. Cámaras y batería, ¿no? Porque cuando yo me conecto, no solo a una pantalla grande, sino que conecto un control de Xbox. Pues uh -huh. esto seguramente, ante, cuando hablábamos hace cinco años, era impensable. No solo por la conectividad, porque acá juega el Bluetooth, juega el Wi-Fi. Cuéntanos un poco, ¿qué está haciendo el teléfono y sobre todo el chipset tras bambalinas? Pues mira, todo esto eh, todos estos trabaja de manera armónica. Es una, maqui es un, es una maquinaria ahí que todo el mundo habla muy bien entre todos, que todos... Trabajan eh, haciendo lo que deben de hacer, al momento que deben de hacer, gastando los recursos que deben de gastar al mínimo <ríe> para trabajar juntos. Pero imagínate, mientras estás procesando, por eso en la plataforma, las plataformas de Qualcomm son muy poderosas para esto, porque tienes una parte de esa plataforma, está optimizando y está. Generando los gráficos Los está mandando a la pantalla Pero hay otra parte de la plataforma Que está manejando la parte de las conexiones celulares La, la parte de la conexión a Wi-Fi La parte de la conexión a Bluetooth La parte de, con de los sensores Que está procesando las cámaras que está procesando la, la la ubicación del teléfono, que si lo tienes inclinado alciendo una, una más, está otra parte está procesando lo que estás tocando en la pantalla. Entonces, todo eso lo haces, lo, trabaja en manera armónica y como es un solo ente, como esa es la plataforma que lo está consolidando todo y lo está haciendo que, man, que hacer eh, de manera armónica, pues damos el máximo usando lo menos posible. Entonces, eso, eso, ese es un gran secreto. Es algo que hemos hecho muy bien, que nos identifiquen Qualcomm. esta esta conjunción de los elementos dentro de la plataforma, utilizando los recursos de manera más eh, de la manera más óptima y dando y dándolo lo más que puedas ¿no? y llegando y levantando la barra en gráficos, en conectividad, sacando, exprimiendo al máximo hasta el último momento, hasta ese último bit que estás mandando por Wi-Fi, eh, que lo que lo recibas, que, que tenga la preferencia y en este caso, para gaming, es todo lo que está haciendo el equipo cuando estás jugando va a tener prioridad. Y entonces, cualquier otra cosa, si alguien te está mandando un mensaje o algo, ese va a llegar después, porque lo primero que sale es lo que estás haciendo jugando. ¿Me impacta, creo, que, Ay. creo que perdimos a Felipe. Felipe. Sí. Sí, sí. yo justo iba a aprovechar para preguntarte, Ricardo. Aquí estoy. estoy? Cuando sí, ves ves esa Ajá. latencia y esa conectividad... Mucho en Motorola hablamos de, de esa funcionalidad de Elite Gaming y la gente me pregunta, bueno, pero ¿qué es el Elite Gaming? ¿Para qué sirve? Todos los procesadores tienen Elite Gaming y justo tú hablabas al inicio y qué mejor oportunidad que explicarle a la gente pues, de una manera súper sencilla qué es eso de Elite Gaming en los procesadores Qualcomm. Claro, pues son, es toda esta función, es este trabajo que hacemos con los estudios, es ese trabajo que hacemos con ustedes como Motorola, que hacemos con, con, con nuestros clientes para que puedan tener esa experiencia eh, en, con el juego. Y optimizar, Y eso incluye la función de procesamiento de gráficos, todo lo que implica de gráficos, de los píxeles, cómo se mandan a la pantalla, cómo se manejan todas las sombras, cómo se manejan la iluminación, cómo se manejan las diferentes capas dentro de un juego, las profundidades... Los colores, las tonalidades y lo y justo lo que mencionabas en un momento, ¿no? La, la latencia, la optimización de los, los paquetes que están siendo enviados cuando estás jugando van a tener prioridad sobre cualquier otro paquete de lo que esté haciendo el equipo en ese momento. Karen, además ustedes como Motorola tienen una capa muy interesante que deja priorizar el juego sobre cualquier otra función del teléfono, ¿no? Y eso lo he visto en muchos mototips. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que ya estamos súper tranquilos con el tema de procesador. Tenemos unos monstruos de procesador para gaming tanto en el Moto G 60 como en el G 200. Y nosotros desde Motorola desde software, más bien desde ese lado, estamos complementando toda esa robustez del procesador con Moto Game Time, ¿no? Que básicamente, pues el usuario, así, con, con, pues con el usuario cuando está en esa, en esa, en esa experiencia inmersiva, pues va a poder bloquear las llamadas va a poder inclusive hacer grabación de sus jugadas, ¿no? si las quiere volver a repetir o estudiarlas, puede grabar esas jugadas que le interesan, va a poder contestar mensajería instantánea sin salirse del juego. Entonces, esto todo lo logra con Motogain tan, precisamente para que no se desconecte del juego, para que tenga todo a su alcance sin salir de esa pantalla de juego. Ricardo, y fíjate que Ajá, bueno, muy rápido, fíjate que ya, porque yo yo juego y conozco mucha gente que juega, y la experiencia cuando lo viven es, literalmente ellos ven al enemigo antes que los otros, ¿no? Tú ves al otro, tú escuchas más rápido a los otros, y la presión de lo que estás haciendo, el contacto, esa interacción en el juego, es pequeña, pero, pero esa es la ventaja, inclusive ya a, a nivel profesional. Ricardo, eh, cuando ustedes hablan, por ejemplo, en un monstruo como el... Snapdragon 888 Plus, ¿cierto? Cuando uh -huh. hablamos de rendimiento tipo desktop, ¿a qué se refieren? Porque desde la vez pasada que he antojado de ampliar ese tema, además, porque hablabas de tener una especie como de drivers que le, le saquen más el jugo al hardware. Correcto. De hecho, el, el desde, desde el 8.8 es la segunda generación, no es la primera, ya es la segunda generación, el triple 8, el 8.8 y el 8.8.8 Plus, por ejemplo, también, que eh, la, cuando se refieren a nivel de, desktop, de de gráficos, son estas funciones tan avanzadas de procesamiento gráfico. Es esa capacidad de, elevar, de llevar los, el, el refresh de la pantalla a los 120 Hz. Que eso son no monitores profesionales de gaming, eh. O sea, no es cualquier cosa levantarlo. Esto también requiere una cantidad de procesamiento importante. Entonces, que eso lo haces en escritorio. Pero también, una de las, de las ventajas es que también tiene la, la capacidad de actualizar los drivers, lo que hace cómo se presentan los pixeles y todo en la pantalla, para que sean para un gráfico, para un juego en específico. Cada estudio ahora puede hacer su optimización. Ya no nada más es bajar el juego. Que eso es lo que hace en la PC. Es bajar. También unos drivers, una actualización de drivers de gráficos para que todavía lo exprimas al máximo. Si ahorita ya tiene las funciones, ya como como, como estudios, optimizas tus aplicaciones para que jueguen jueguen al máximo en el, con el procesador, todavía lo puedes llevar a un nivel más. Y eso es el es la, la, nivel que estamos tratando de llegar a nivel de, de escritorio, de computadoras de escritorio, en donde tú tienes unos, no nada más bajas un juego, bajas los drivers de, de, del procesador gráfico. Y eso también ya lo podemos hacer desde el 888. Eso quiere decir que mi smartphone va a tener una vigencia en el tiempo. No se va a quedar quieto. Porque acá, por ejemplo, estaba viendo los comentarios de los que nos acompañan hoy y hablaban de el catálogo de juegos. Seguramente esto va a ir creciendo en el tiempo. Y, y así las cosas vamos a necesitar... Que el soporte también crezca. Entonces, este, estos paquetes de actualizaciones seguramente nos van a ayudar a ser resistentes al tiempo y que no se nos quede el smart, ¿no? Como lo hace con todas sus actuaciones. Mantenerte vigente, más a mantener un equipo vigente y, y es una oportunidad más para, no nada más como sistema, sino ahora en, en particular para aplicaciones bien puntuales como es gaming. Bueno, Ricardo, y algo que nos duele a los gamers inclusive a los que son casuales, y es la latencia, ¿cómo la reducen? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para que un procesador de estos, cuando no tenemos 5G, como en el caso de Colombia, eh, pues sí nos dé un muy buen rendimiento a nivel de Wi-Fi, e inclusive de Bluetooth? Porque recordemos que el periférico, como el control, la pantalla y demás, no siempre se conecta por cable. Pues mira, es... Dando a, es uh, ahora sí que viviendo on the edge, <ríe> literal, en la orilla, llevando las cosas hacia el límite, hacia su máximo límite. Si tienes una una conexión, si la puedes, le das prioridad, la le vas a dar la ventaja a la aplicación que tienes, en este caso en gaming. Vas a tener, vas a poner, le vas a dar prioridad a lo que estás haciendo, que vaya por ahí que sea lo más rápido posible y que no tenga que no esté interactuando con ninguna otra aplicación, sino que esta le da todos los recursos, enfocas todos los recursos de la conectividad hacia esta aplicación de juego. Y de esa manera, pues vas a sacar el máximo provecho de la conexión, porque si sí, si no la vas a depender de la conexión, pero lo que hacemos es la optimización que tenemos en el Elite Gaming, es que esa que esa como que esa que esa conexión tenga todos los recursos, esté 100% enfocada a lo que estás haciendo y minimizar. Darte la, el poquito de ventaja que puedas, porque definitivamente las conexiones tienen sus características. Nos, lo que hacemos es que esa conexión la, la, la vamos a aprovechar al máximo cuando tengas una conexión 5G la vas a aprovechar al máximo. Si tienes una conexión 4G, lo vas a sacar al máximo. Si estás en Wi-Fi también, todo trabaja eh, todo trabaja armónico. Ese es ese es, lo, ese es ese es el gran valor que, que hacemos en ese en esa conjunción de todos estos elementos para que trabajen a, a, a, a darte el máximo. Ricardo, ¿y en esa armonía, en ese conjunto, qué papel juega la carga rápida? Ah, pues necesito, eh, la necesitas estar activo más rápido y, y cambia una vez que tienes una carga rápida no nada más es darle un pues aventarle muchísima carga y que lo haga de manera rápida es hacerlo de manera inteligente es hacerlo eh, cuidando la vida de la batería para que tengas la puedas cargar más veces y más tiempo porque cargarle es car una carga rápida es mandarle más energía hacia la batería para que lo haga rápido hay que hacerlo de manera segura y hay que hacerlo de manera eh, inteligente. Cuando llegas a un cierto porcentaje, le, tú le cuando tiene la batería baja, vas a cargarle con muchísima energía. Pero cuando ya estás a punto de llegar al máximo, le empiezas a bajar. Ya no tienes que cargarle con tanta energía, cuidando todo y hay que hacerlo para que pues te, la batería se te va, pero la tienes que recuperar rápido. Cambia mucho antes. No sé si te acuerdas que tenías que dejar que era que hacíamos todas las noches llegar y a poner a cargar tu teléfono para, para que en la mañana en la mañana amanezca, este, ya pues, ya esté cargado 100%. Ahora no. Ahora con 15 minutos tienes un porcentaje importante de batería. Es en lo que te lavas los dientes, preparas el desayuno. Entonces, y ya tienes suficiente para irte para mediodía, para un gran, gran porcentaje del día. Ya no es dejarlo conectado por horas. Entonces, ya no te estás viviendo con un cargador ahí, ahí a la mano, sino lo cargas pequeño, un, un rato, después en algún momento, tal vez más, eh, ya, Puedes que te dure todo el día o nada más con conectarlo en lo que vas al baño <risa> o en lo que te tomas un café, <risa> lo pones a cargar y ya tienes rendimiento para el resto del día. Entonces esto cambia muchas. De hecho, yo lo veo hasta hasta también, hasta ecológicamente. No tienes que tener un cargador conectado tanto tiempo, no? Ya eso con poco tiempo le das, le asignas carga de batería y eh, pues te mantienes conectado te mantienes haciendo lo que quieres hacer eh, haciendo capturando redes sociales trabajando si es necesario tenemos una, estás haciendo lives estás haciendo esto generando videos generando videos de alto contenido pues bueno hay que tener hay que estar siempre conectados hay que tener hay que hacer uso óptimo de la batería tanto en el gasto tanto en la bater en la batería como la forma de cómo recargarla de acuerdo eso es supremamente importante y si entendí bien, Ricardo, digamos que el esfuerzo mayor no es precisamente llegar de 0 a 80, ¿cierto? Sino que el, el final, terminar bien, como dicen por ahí, es de las cosas más importantes, ¿no? Porque ya no toca dejar esto conectado todo el tiempo, ya, ya no toca vivir al lado de, de una pared. Ya los gamers tienen vida más allá del enchufe. Pero algo que siempre nos preguntan es, es una buena práctica y, y me lo dicen así como entrenos. Puedo cargar mientras juego o estoy castigando la vida útil de mi smartphone. Mira, lo puedes hacer, lo puedes hacer también. Eh, no hay, eh, vaya, no tiene, no tiene ningún problema. Nada más no es cómodo, ¿no? O sea, ahí lo que tienes, ahí las la, la, el, el sistema de carga eh, trabaja todo, pues todo, todo de manera armónica. Entonces lo vas a tener, vas a estar cargando la energía. es Está también la carga. Ya no nada más es, es una cosa de que lo conectas a energía y es algo tonto que nada más es energía que fluye. No, ya son componentes electrónicos que hablan en el teléfono y componentes que, en el cuadrito del cargador. Hay otro componente que es el que dice, oigan, yo soy de carga rápida. Entonces yo puedo elevar, yo puedo abrir esta llave, este cable, le puedo dar un, una carga más grande para que le pasara energía más rápido. Entonces también implica que estás procesando y están hablando entre ellos dos y puede decir mira, da, mándame más, mándame menos y también está, estoy trabajando, entonces mándame un poquito menos, mándame, estoy haciendo otras cosas. Ese es el nivel de optimización. Si sí lo puedes hacer, lo más es que pues estás ahí pegado a un cable, pero no, yo es, creo que es más comunidad que, que, que, que algún ...que algún otro tema, pero sí, pueden hacerlo sin ningún problema. Bueno, a mí me encanta que con ustedes el tiempo se me va rapidísimo. <risa> es increíble, pero ya confiamos por el día de hoy. Pero debo decirles que hay muchas preguntas sobre el futuro... ...sobre lo que van a traer las dos marcas unidas, sobre esta alianza. Entonces, tengo que invitarlos a que nos reunamos nuevamente... ...y cerremos todas esas preguntas que hoy la audiencia hizo. Entonces... Me gustaría que uh -huh. ojalá esto pase pronto. Pero con mucho gusto. Ya saben, a mí me encanta estar con ustedes. Ya o sea, platicamos bien rico, bien a gusto, Y ve, porque vienen muchas cosas más. Y el y, y, y gaming es un una industria que está creciendo mucho, que tenemos mucho foco. Viene, viene muy fuerte. Vienen muchas cosas hacia la parte de cada vez de gráficos más complejos, juegos más complejos, más acercados a la realidad, más inmersivos y con nuevas plataformas todavía más poderosas. Más sorpresas vienen. Bueno, entonces esperamos que tanto Qualcomm como Motorola nos sorprenda próximamente con muchas noticias. Seguramente así es, tenemos muy buenas sorpresas y bueno, esperemos que pronto podamos dar esas novedades. Vale, muchas gracias a ustedes y a todos los que se conectaron y de forma activa estuvieron preguntando en el chat. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, abrazo. Un gusto. Vale, abrazo. Ya, chao. chao a todos, Ajá. cuídense mucho. <ríe> chao.